...2020 y discutida en eh, diversos eh, encuentros ¿no? y a través del relevamiento de, de muchas sugerencias, cambios por parte eh, de los centros miembros de Claxo y de distintos especialistas internacionales y nacionales. Así que si les parece bien, eh, y ya está proyectado digamos, la, la presentación, algunos de ustedes ya tienen también impresa la, la declaración... ...vamos a ir presentándola, así que le doy la palabra a Pablo Humaro... ...director de investigación de clax. Bueno, buenos días, todavía buenos días, o ya casi buenas tardes... ...para todas y para todos, muchas gracias por estar en este espacio... ...por participar, por allá unos una también pidiendo... Eh, ...por participar de este foro sobre evaluación científica... ...no voy a decir todo el título del, del foro porque me va a tomar... ...medio tiempo de la presentación... Pero este foro sobre evaluación científica, que es un foro colaborativo, perdón, multiactoral y que por supuesto expresa una trama, una red, una articulación de espacios diversos. No solamente lo que venimos trabajando desde CLACS o de hace unos tres años, como digamos aproximadamente o al menos formalmente, como formalización de este espacio FOLEC, sino también por supuesto en la articulación, en la retroalimentación y en el trabajo colaborativo con diversas instituciones, con diversas redes y con diversos espacios. Agradecemos, como dijo Laura Roberi, que como todos y todas saben, es la coordinadora del FOLEC por Claxo, eh, a todas y, y todos, vuelvo a decir, los que están presentes, pero especialmente, y no es por una distinción, pero especialmente a los miembros del comité directivo de Claxo que están aquí presentes y que muestra también el compromiso que la institución tiene como red, Sí, porque el comité directivo expresa, por supuesto, la votación de los centros miembros Claxo, de los más de 800, 836 centros miembros Claxo. También a integrantes de instituciones aliadas o con las que tenemos un trabajo colaborativo de hace muchos años, por ejemplo, Redalic. Así que también ahí, Ariana, Eduardo, gracias. Y vuelvo a decir, nombro algunos, algunas, eh, por supuesto, digamos, UNESCO. También, aunque aquí no identifico ahora a ninguno de los que estaba, lo vi ahí a, a Willy Aldo, a Guillermo Aldo, salir, salir, salir recién. Esta declaración, como bien decía Laura, eh, es, es fruto de un trabajo colaborativo, de, de un trabajo que se fue sedimentando, que se fue tejiendo en, en el sentido amplio de la palabra, que se, que se fue construyendo de manera colectiva y colaborativa, en conjunto con los centros miembros Claxo, Hubo tres encuentros virtuales, porque fue, fue construida en pandemia, hubo tres encuentros virtuales con centros miembros Claxo en los que participaron en total más de 80 centros, muchos y muchas participaron, otros no, pero bueno, así como 80 participaron, por supuesto que estaba la posibilidad para que todos y todas participen, pero creemos que es un número interesante, más de 80 centros han participado con aportes, con propuestas en la elaboración de esta declaración de principios. Y también, además de la propia Laura Rovelli, por supuesto que estuvo coordinando todo este proceso, que... Quiero o queremos, creo, junto con Laura, reconocer el trabajo de todas y todos, pero de, de dos personas fundamentalmente. En primer lugar, Dominique Babini, que por temas personales no pudo estar, pero quizás está siguiendo esto por streaming. No sé si lo está siguiendo, si lo está siguiendo Domi. Pido un aplauso quizás para Dominique, no si ya lo han dado en este foro, pero pido un aplauso especial para Dominique Babini. Que es nuestra asesora especial en acceso abierto y en ciencia abierta, y no hace falta que la presente aquí, sería una impertinencia de mi parte. Pero bueno, ella estuvo también participando aquí, y Fernanda Beigel, en segundo lugar quien también está bueno, desde hace mucho entramada con la red Claxo, inclusive en vidas anteriores de ella, porque yo la conozco de cuando trabajaba pensamiento intelectual latinoamericano, ahí te empecé a leer, Fernanda, o sea que en vidas pasadas que todos tenemos muchas vidas, eh, eh, y desde hace varios años ya trabajando en estas cuestiones de evaluación científica, de, bueno, de, de, de, de todo lo que tiene que ver con la evaluación de la producción científica y, y mucho más recientemente en eh, Ciencia Abierta también, con sus responsabilidades en UNESCO y en organismos científicos argentinos. Así que también Fernanda, por supuesto, que es un aplauso también para Fernanda, lo pedí especial para Domi para que lo escuche virtualmente, pero por supuesto Fernanda también, una bueno una... una, una, una una gran personalidad iba a decir, un gran valor intelectual con el que estamos trabajando juntos desde hace, desde hace varios años. Esta declaración, entonces, también expresa no solo principios, aunque se titula Declaración de Principios, sino también propuestas, porque un poco la idea que teníamos desde el FOLEC, cuando lanzamos el FOLEC, aquí mismo en México, no la veo a Diana Guillén, aunque estuvo eh, sé, sé que estuvo ayer, y, y con los colegas del propio Conacit cuando lanzamos el eh, FOLEC, en noviembre del de 2019, aquí en México, el Instituto Mora, en el Mora, sin saber que cuatro meses después iba a haber pandemia y no nos íbamos a poder encontrar más por más de dos años, ¿sí? porque esto fue en noviembre de 2019, muchos y muchas de los de aquí estuvieron presentes en ese, en ese foro inicial, que expresó la voluntad de Claxo de intervenir en los procesos de evaluación académica y de evaluación científica ayer también se decía no quiero ser largo porque ya venimos de un día y medio de digamos trabajo pero ayer se decía eh, digamos no se trata de estar en contra de las evaluaciones o de, de, de, de rechazarlas si, sino más bien de interrogarlas o de cuestionarlas o de interpelarlas para qué por qué ¿Con quiénes? ¿Hacia quiénes? ¿Cómo? Es decir, esas preguntas tienen que ver con desnaturalizar que la evaluación es una y que los y que lo que los critican seguramente sean por facilismo o por algún atajo que quieren, que quieren recorrer en el sistema científico y no por hacerse preguntas que tengan que ver con la relevancia, con el lugar social, con la multiplicidad o con cómo capturar entre comillas la diversidad y la multiplicidad en las formas de producción y de comunicación del de conocimiento y de la y de la ciencia. Decía entonces cuando allá por, por noviembre del 2019 nos propusimos intervenir en estos temas, también trabajar, animarnos, tirarnos a no sé si es una piscina, una alberca o es eh, una especie de lodazal, con todo el perdón, o una especie de bosque donde nos podemos perder, pero bueno, nos, nos, nos internamos en los laberintos de los sistemas científicos nacionales, por eso, sin ofender a nadie, pero es así, yo soy parte de uno, como muchos aquí, pero bueno, en, esos, en esas arenas eh, movedizas que a veces te atrapan y a veces logra salir, pero... Era un poco eso, era decir, no, solamente una declaración de principios, como aquí estamos nosotros, somos poquitos pero muy buenos, o nos quedamos tranquilos con nuestras conciencias, ya hicimos la denuncia, ahora voy a ver cuál es la próxima revista Scopus, a dónde voy, a, dónde voy a, a publicar, si es en inglés mejor y si la leen ocho personas mucho mejor, aunque el factor de, digamos, de, de digamos, impacto sea digamos, altísimo, y aquí no voy a hablar de eso, estando Ariana Eduardo, Fernández y, y tantos otros. Digo, no se trataba de quedarnos tranquilos con las conciencias y después correr a publicar en eh, alguna revista indexada internacionalmente mainstream, sino que se, digamos, trataba de animarnos a intervenir y hasta cuestionar nuestras propias posiciones, hasta interrogarnos a nosotros mismos en las prácticas, en las prácticas científicas. Y por lo tanto, tenía que ver con principios, tenía que ver, perdón, tenía que ver con diagnósticos, tenía que ver con principios, pero también tenía que ver con propuestas con propuestas que ojalá podamos trabajar juntos con los organismos científicos nacionales, con los sistemas de ciencia y de, digamos, de eh, ciencia, perdón, de los diferentes países. Eh, y... Por eso es que fuimos trabajando con los países con los que eh, encontramos quizás mayor interlocución, como puede ser Argentina, como puede ser Chile, como puede ser Uruguay, como puede ser México, como en algunos casos puede ser Colombia, como puede ser Cuba, en, algunas, eh, en algunos casos Panamá, Costa Rica, Perú, decime si me olvido de alguien. Brasil es, es mucho más complicado por la diálogo y por la actual coyuntura política que se vive. Pero un poco animándonos a hacer esos diálogos, Guatemala también, también, sí, digamos, animándonos a hacer esos, esos diálogos. Por lo tanto, lo que estamos presentando hoy, entonces, y yo soy largo porque es, digamos, fruto de un largo proceso de tres años y de multiactoral y de muchas gestiones y de muchas, muchos, digamos, iniciativas, de marchas y contramarchas, pero vuelvo a decir, siempre en un proceso colaborativo y participativo, siempre buscando... Eh, incorporar una multiplicidad de voces, una digamos, pluralidad, inclusive desde la redacción inicial hasta ahora hubo muchos cambios, muchísimos cambios, justamente buscando incorporar estos aportes y estas, y, estas, y estas contribuciones colectivas. Entonces, eh, si te parece, Laura, podemos ir avanzando en la propia presentación. La idea es que esta declaración sea una declaración que se presenta desde CLACSO del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero que sea tomada, que sea compartida y obviamente, seguro y ojalá resignificada, y reelaborada, re pero para su implementación por diferentes instituciones, organismos, redes internacionales y organismos, vuelvo a decir, nacionales de ciencia y de tecnología. Quiero también comentar, y como aquí está también el comité directivo Claxo, para que, para, que, para que certifique lo que estoy diciendo, que esta declaración fue aprobada por la Asamblea, por la reciente Asamblea Claxo, que sesionó hace cuatro o cinco días, tuvo la aprobación unánime de los casi, digamos, 300 asambleístas que estuvieron presencialmente reunidos aquí mismo en la Ciudad de México, en la propia CEU de esta propia universidad, hace cuatro o cinco días. Así que contamos con esa aprobación de la Asamblea de Claxo. Bueno, eh, son bastantes considerando, Lau, yo ya estoy hablando mucho, entonces quizás, no sé si vos querés remarcar algún considerando en particular. Y vamos entonces luego a la lectura de los 14 puntos, que son 14, o sea, son bastantes, para luego, por supuesto, abrir esta conversación, ¿no? Bueno. Eh, a ver. Sí, está funcionando. Eh, también creo que pueden leerlos considerando, sí, eh, señalar, como está en la presentación, que los aportes y, de, de instituciones y de documentos previos que toma la declaración, eh, bueno, eh, claramente son eh, de, de iniciativas previas de, de Claxo-Folec en este tema, desde 2015 una primera declaración, como se mencionó ayer, eh, que hizo Claxo en, en anteriores conferencias y en los propios documentos de diagnóstico eh, de la evaluación eh, elaborados en el marco de, del Folec y que luego se ha tomado la recomendación de UNESCO sobre ciencia y los investigadores científicos de 2017, que fue también mencionada eh, por Gabriela Ramos ayer en uno de los paneles. Luego, eh, la Declaración Internacional de Acceso Abierto, BOAI, en el 20 aniversario, que acá va a haber un panel especial, como dijimos, y que hoy a la tarde, y que, va, y que recuperamos de ahí, eh, digamos, la potencia de transformar los sistemas de evaluación. Eh, por supuesto, también la recomendación de UNESCO sobre ciencia abierta y el potencial que pone eh, en los sistemas de evaluación para lograr, digamos, la implementación de sus considerandos. Y en otros documentos, como eh, la declaración de DORA, un documento del grupo de, de diagnóstico y de estudio del International Science Council en el cual CLAXO está participando, y otro documento que se mencionó anteriormente del Global Research Council sobre. Eh, evaluación de la investigación y finalmente como decía Pablo los insumos que hemos tenido a lo largo de diez, de, de perdón de dos años de los últimos dos años eh, en los cuales eh, largamos a circular la declaración de los centros miembros eh, de Claxo eh, entonces me parece que podemos con este marco eh, que está digamos ampliado en la, en la declaración eh, podemos iniciar digamos, los, los puntos específicos de la propuesta, si ¿sí te parece. Excelente, Laura, solamente quizás, digamos, agregar que lo tienen, los que tienen impresa esta, digamos, declaración, que creo que son la mayoría, hay, una, hay dos dos al pie, pero en, en la primera, digo, esto es, es parte de una serie de documentos que seguramente han ido discutiendo también ayer y hoy, eh, de cuatro documentos que hemos producido en, este, en estos dos años, sí que justamente buscan... a buscan aportar a diferentes dimensiones vinculadas con los procesos de evaluación de la ciencia y de su comunicación. Vamos entonces, Laura, si te parece. Bien. ¿Quieres que arranque yo? Dale. Bueno, entonces, eh, el, el, primer de, el primer punto de la declaración es que la meta principal de la evaluación científica y académica es el desarrollo de una ciencia de calidad con relevancia social e inclusiva, respecto de una pluralidad de enfoques vigentes. El segundo apunta a que es necesaria una adaptación a la etapa actual de la ciencia abierta mediante nuevas políticas evaluativas que den prioridad a la valorización cualitativa de la investigación, respecto, eh, respetando la autonomía de los estados nacionales para determinar sus propios criterios de evaluación en función de sus contextos específicos contemplando distintos perfiles de investigación, diversas alternativas e instrumentos de intervención, tanto en el plano de las políticas de financiamiento como en la acreditación de las instituciones y en el terreno de las prácticas que involucran eh, a las personas que evalúan y son evaluadas en sus actividades de docencia, investigación, extensión y o vinculación, entre otras. Y el tercer punto... Eh, afirma que el conocimiento es una construcción colectiva, de esto se desprende que la evaluación no puede ser solo individual, sino que también deben ponderarse adecuadamente el trabajo en equipo y sus distintas formas de organización y construcción. Bien, el, el cuarto punto, perdón, que tiene que ver con el segundo bloque, que ya nos dijimos que está organizado, como ustedes pueden ver, en tres bloques, ¿sí? El segundo bloque que es... Sobre los procesos de evaluación, el cuarto punto dice que resulta fundamental recuperar el control de la comunidad científica y académica sobre los procesos de evaluación y sus indicadores, revisando las políticas de evaluación basadas actualmente en incentivos a la publicación con factor de impacto, porque afectan la autonomía local de las agendas de investigación al tiempo que desalientan las buenas prácticas de acceso abierto, ciencia abierta y la interacción activa eh, con la sociedad. Adherimos a la declaración Dora, la cual recomienda basar las evaluaciones de las publicaciones en la calidad del trabajo y no en las revistas en las que estos se publican. El quinto punto, como seguramente están siguiendo, eh, enuncia los indicadores de producción publicada a ser utilizados en los procesos de evaluación deben incluir como propuesta a en el caso de las revistas, aquellos indicadores producidos por los servicios regionales e internacionales de indización de las revistas de calidad. Por ejemplo, Latindex Catálogo, Redalic, Cielo, DOAJ, entre otros. Así como índices nacionales de revistas de calidad para complementar los indicadores de Web of Science y Scopus, como mencionamos antes. B, segunda propuesta en el caso de libros y capítulos de libros, aquellos que informan el proceso de revisión por pares. C. Tercero, en el caso de otras publicaciones, de, de otras producciones, disculpen, de investigación, aquellos indicadores disponibles en los repositorios y plataformas donde se impactan. Sexto punto, la noción de impacto de la investigación científica debe ser ampliada para incluir la relevancia social del conocimiento como una forma de enunciación, por eso está entre comillas, con definiciones específicas para las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Y acá ya incorporamos humanidades y artes, que fue una discusión en la propia asamblea Claxo, Que producen contribuciones cruciales para cualquier sociedad democrática que valora las diversas culturas, los múltiples conocimientos y los diálogos interdisciplinarios. Séptimo punto, es indispensable reconocer en procesos colaborativos y participativos de investigación, la contribución de conocimientos aportados por actores y actoras sociales fuera del ámbito académico vinculados a los temas que se investigan, así como saberes de comunidades tradicionalmente excluidas, como los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región, promoviendo el diálogo de saberes y la coproducción de conocimientos al tiempo que su autonomía y autodeterminación. Eh, octavo punto. La escritura en inglés no confiere un mérito per se superior a las publicaciones en otras lenguas. El multilingüismo favorece el desarrollo de las investigaciones socialmente relevantes y contribuye a sostener la diversidad cultural. Adherimos a la iniciativa Helsinki sobre multilingüismo en la comunicación académica. Y ahí tienen una nota al pie para consultarla, por supuesto. Punto número 9. Los procesos de evaluación deben ser evolutivos, autoreflexivos, transparentes y participativos, promoviendo mecanismos para recuperar las lecciones aprendidas y garantizar las mejoras continuas, no sólo para la comunidad científica, sino también para la ciudadanía, incluyendo a referentes sociales y comunitarios en su desarrollo. Décimo punto. Contemplar la revisión por pares como parte de las actividades de quienes investigan y como un aporte relevante a la comunidad científica y académica, promoviendo y recompensando la mayor calidad e integración en su desarrollo. Punto número 11, primero, Es imprescindible garantizar la representación de las mujeres en las instancias y procesos de evaluación, en mínimo de paridad y en las prioridades de investigación y sus temáticas. Como así también resulta deseable avanzar hacia un sistema de citas y referencias bibliográficas universal con perspectiva de género que visibilice y jerarquice la producción de las mujeres en los ámbitos académicos y científicos. Punto número 12, decimos segundo, atender en las etapas tempranas a las de, perdón, a las etapas tempranas de las carreras académicas y científicas, a los problemas de inclusión que se originan en prácticas inadecuadas de evaluación, como así también brindar apoyos a quienes se están iniciando para que incorporen buenas prácticas evaluativas y puedan constituirse en posibles agentes de cambio. Bueno, y el tercer apartado refiere a los sistemas eh, de información y las ciencias sociales y humanas. Allí el punto número 13 refiere a los sistemas de, de información de los organismos públicos de ciencia y tecnología, de las agencias de financiamiento, de la investigación y de las universidades deben reflejar la trayectoria de las personas que realizan docencia, investigación, extensión, vinculación e intervención social y de quienes se encuentran en formación así como también la producción científica completa de cada investigador e investigadora, universidad y o centro de investigación y país, respetando la diversidad de las culturas institucionales y disciplinares y sus diversos formatos de comunicación. Y el último punto, eh, afirma que los indicadores de citación extraídos de bases de datos limitadas en su alcance geográfico, lingüístico y disciplinar, no deben ser considerados como medida válida para realizar comparaciones de producción científica entre individuos, instituciones y países. Es necesario promover la creación y el uso de bases de datos interoperables que reflejen la producción difundida en repositorios internacionales como aquella difundida en las bases de datos regionales y nacionales y que por su importancia para las ciencias sociales y las humanidades, también incluyan los libros que han sido evaluados por pares. Bien, hasta aquí entonces la declaración de principios y propuestas. Si les parece bien, podemos abrir una ronda de comentarios, intervenciones, aportes, eh, hojas de ruta hacia adelante, eh, retrospecciones del proceso eh, digamos, realizado. Eduardo Aguado puede abrir esta ronda entonces, no sé si hay un micrófono, que yo no estuve todo el tiempo, si hay un micrófono que circule o le damos este mismo. Como estamos transmitiendo, está bueno que sea con micrófono Eduardo, si no te vamos a escuchar solo nosotros y no quienes siguen esto por YouTube y por Facebook. Gracias. Bueno, primero gracias, muchas gracias y yo nada más quiero aprovechar para felicitar a, a Karina, a Pablo, a Laura, evidentemente a Dominique que nos está oyendo. Y también a Fernanda, porque se ve su pluma ahí en esas letras. Y felicitar por el esfuerzo que se está haciendo, porque no, tienes, no llegaremos a ningún lado si no se modifican los sistemas de evaluación. Creo que eso lo tenemos totalmente claro todos. Entonces, este esfuerzo es muy importante. Y también para mencionar que a lo mejor después de esto dejemos de mencionar a las 3 B y empecemos a hablar de la U de UNESCO, de la B de BOAI y de la D de DORA. Ese es nuestro nuevo marco conceptual, es el nuevo marco conceptual que habla de una nueva ciencia abierta, que no solamente habla de, los, de las posibilidades que se abrieron con Berlín, Bethesda y Budapest, está hablando de otro, de un cambio epistémico profundo, de una separación de la ciencia no comercial y del no APC, y de la descentralización y de la unión en las infraestructuras, y evidentemente de valorar el trabajo por su relevancia social y su incidencia, y no por estar en determinadas revistas de prestigio. Entonces, nada más, felicidades realmente, y ojalá y todas las instituciones latinoamericanas nos podamos unir a este esfuerzo. Gracias. Gracias Eduardo, no sé si hay alguien más ¿Quiere intervenir? Darío Salinas, por favor. Bueno, en primer lugar yo quiero valorar la importancia que tiene este momento constitutivo. Estamos llegando, me parece, a un umbral extraordinariamente importante después de haber iniciado un recorrido deliberativo, cooperativo, mancomunado, juntando las iniciativas, los elementos de diagnóstico. Y yo creo que estamos en este momento con este instrumento, propuestas de declaración de principios, en un momento propicio para poder desarrollar un gran trabajo. Quiero subrayar el carácter que tiene este trabajo, es un proceso, este es un momento de llegada, pero estamos iniciando verdaderamente un proceso de gran alcance, que puede tener gran incidencia. Yo quiero subrayar este esfuerzo epistémico, diría yo, en el sentido de distinguir, sin separar, fines de medios. Porque hemos recorrido un farragoso itinerario, donde los medios le han ganado a los fines. Y hoy estamos subrayando los fines con contenido, en el sentido de que parte de una concepción ético-moral del trabajo científico para la evaluación. Yo espero, confío, en que este instrumento que hoy día estamos seguramente aprobando ampliamente por consenso activo, se va a convertir en un instrumento de trabajo de gran relevancia para poder proyectar este, esta dimensión tan fundamental de nuestro quehacer científico que compromete el desarrollo de las evaluaciones. Así que adelanto y expreso mi total complacencia con el contenido fundamental de la propuesta de principios que hoy día estamos eh, presentando y aprobando. Muchas gracias, Darío. Si alguien más quiere intervenir, el micrófono está abierto. Isabel Piper, por favor. Eh, hola, buenos días. También sumarme a las felicitaciones. Creo que este ha sido un enorme trabajo con mucha dedicación, mucha investigación y mucha sistematización que quizás no se ve claramente acá eh, porque habría que a ver, conocer todos los pasos ¿no? desde, desde dentro y yo sé que hay un enorme trabajo detrás y quiero felicitarlo y alabarlo. Creo que estos eh, son pasos significativos para la concreción de un, de, y recoger como una, una incomodidad y una sensación de descontento una parte muy significativa de la comunidad académica. Desde Medellín, que era imposible entrar a las salas donde se había empezado a discutir esto, pero yo creo que se ha hecho, eh, se, ha, se ha conseguido un logro que es muy fundamental, que es pasar de, del descontento y de la queja y de la denuncia a encontrar los elementos claves en los cuales hay que intervenir. Pero entiendo también que este es, un primer gran paso, o oh, no sé, bueno, un segundo, tercero, no es el primero, pero es un gran paso, pero que nos queda mucho camino por recorrer, porque de esta declaración de principio tenemos que sacar eh, propuestas concretas, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, hay que transformar los sistemas de citación y tener sistemas de citación con, con perspectiva de género. Bueno, Claxo tiene que proponerlo, ¿no? Y así como el sistema APA tiene que ser el sistema Claxo eh, Creo que ahí tenemos un enorme camino por recorrer, me parece que es fundamental y que es maravilloso además y aquí hay que hacerlo en conjunto con distintas instancias, primero con instancias estatales, de los gobiernos, de los ministerios, de los, de los ministerios de ciencia, de todos los organismos internacionales que han venido, con los cuales han colaborado, ¿no? que ya las han mencionado, eh, pero también creo que sería importante ir dando pasitos pequeños que permitan eh, transformar las prácticas, porque si esperamos a tener una gran propuesta, eh, mientras tanto, ¿qué hacemos los académicos y las académicas de a pie? No, Vamos reproduciendo, porque si no tenemos, por ejemplo, voy a volver al sistema de citación, que es un ejemplo. ¿no? Si no tenemos un sistema de citación alternativo, vamos a tener que seguir citando como nos piden que citemos. Entonces, en la medida en que se puedan como ir quizás como tomando como algunos indicadores que existen, ¿ah? o como, perdón, como unos tips o algunos como de, bueno, a ver, entonces cuando usted evalúe, haga esto. O cuando usted le pidan a una revista, bueno, diga que sí, pero ponga esta condición. O sea, como poder ir como elaborando pequeños, eh, pequeños referencias ¿no? o, o, o sugerencias que puedan ser utilizadas para ir transformando este sistema, no solo de arriba, sino que también de abajo para arriba. ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno… Y de, me sumo a las palabras de, de mi colega Darío, ¿no? Es decir que adhiero y aplaudo esta declaración de principio en sus contenidos fundamentales. Creo que quizás podría eh, agregarse como alguna cosa más política fuerte. <risa> eh, pero bueno, eso son cosas accesorias. En los fundamentales no solamente estoy muy de acuerdo, sino que apruebo, avalo y felicito. Excelente, gracias. Sí, estaba acá Nicolás Lynch, por favor. Sí, bueno, eh, para empezar yo me uno a la felicitación. Creo que es un gran paso adelante, sobre todo porque supone la aprobación de un conjunto de principios por un órgano latinoamericano y eh, nos da un instrumento muy importante para eh, continuar en la lucha por una democratización en realidad de la evaluación académica en la región. ¿no? Eh, por eso yo los lo felicito a, a, a la organización y a cada uno de ustedes por ese trabajo. Eh, yo tendría nada más una, una pequeña acotación, eh, no sé si es un problema de etiqueta o de política, pero en el punto 5, donde ya se habla de la evaluación académica, se dice que los sistemas regionales complementan a Scopus y a vos no complementan pues a de voz un par de organizaciones depredadoras. ¿no? Entonces, eh, eh, yo entiendo que hay que movernos en, en el campo de la diplomacia, ¿no? pero se podría conseguir un término que no fuera tan bueno con ellos, de al que tanto han, han hecho, por lo menos desde mi punto de vista. ¿no? Gracias. Gracias, Nicolás. Excelente. Vamos, vamos digamos, tomando algunas propuestas y, y ahora con Laura las sistematizamos. Eh, Julián y Martín, o no sé si Martín y Julián, o ambos. Martín es el que lo critico. Ok, Martín, un sueño, entonces. Hola. Eh, bueno, primero, felicitaciones a todas y todos. La verdad es que es muy importante. Coincido con lo que se planteó recién en relación a Scopus y wolfs eh, Porque me parece que nosotros eh, estamos preguntándonos por la evaluación en ciencias sociales y lamentablemente eh, creo que ese ya es un universo lo suficientemente desafiante eh, y bueno afortunadamente para nosotros eh, esas plataformas no son muy significativas eh, para nuestros trabajos. ¿no? Entonces yo mmm, adhiero a, a hacer alguna consideración eh, en esa equiparación que hay en el, en el documento. Eh, y reafirmo que eh, es muy difícil ponernos a discutir formas de evaluación con otras disciplinas, porque la verdad es que hablamos idiomas totalmente incompatibles. Eh, el esfuerzo de Claxo es enorme, eh, hay que trabajar ahora, hay que militarlo en nuestras instituciones, hay que darlo a conocer, eh, pero me parece que nuestro pequeño planeta es el de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, como quedó en la, en la reforma estatutaria que hicimos eh, hace tres días, eh, y, y que eso ya es suficiente para nosotros y es un paso enorme. Gracias. Excelente, Martín. Ah, perdón, Julián. Sí, bueno, yo sí, no, claro. simplemente, obviamente, eh, saludo, felicito el programa, desde el comité directivo Comité directivo hemos ido visto y felicitando paso a paso la evolución y el desarrollo de este programa, nos pone muy muy contentos. Eh, yo no soy un especialista en la temática, pero sí soy un investigador, sí soy un gestor en el campo de, de la ciencia. ¿no? Y recuerdo, ya hace varios años, unas veces más de 10 años, formamos una comisión para revisar la evaluación, ¿no? el sistema de evaluación en Argentina. Y La verdad que en ese momento teníamos muchas más incomodidades y preguntas que, eh, que la respuesta al qué hacer. Yo cuando veo esta declaración de principio, veo que hemos avanzado bastante, ¿no? por lo menos en qué hacer, en criterios y en recomendaciones. Y espero que capaz en la próxima conferencia de CLACSO podamos hacer un balance de cuánto avanzamos en los distintos países y en nuestras disciplinas, efectivamente en transformar los sistemas de evaluación ¿no? parece que ese momento institucional es importante que vayamos teniendo una medición dos cuestiones, eh, dos cuestiones simplemente menores tal vez eh, una, eh, me parece que es muy importante el trabajo de Claxo siempre por la ciencia abierta porque el conocimiento no sea un valor de cambio, sea un valor de uso y esté en acceso abierto pero en el campo pero también Habría que tener cierta, ¿cómo decirlo, cierto cuidado ¿no? para evitar el extractivismo de datos desde otros desde otras, de otras fuentes, de otros procesos. En el sentido capaz, eh, habría que, cuando uno hablamos de los distintos tipos de evaluación, ¿no? y las distintas trayectorias, debiera haber una valoración de aquellos que constru construyen y constituyen datos, ¿no? porque esa es la base de, de la investigación científica. ¿no? Y, y en segundo lugar, me adhiero acá a lo que dijo mi colega Isabel Piper, creo que mmm, la, la, la presentación eh, muchas veces es muy importante, ¿no? de las declaraciones de, que, de, de la principio. Entonces me parece que tal vez habría que buscar, eh, está muy bien la declaración, capaz habría que buscar algo más sintético, con una eh, prosa más de, de hipopeya, ¿no? de cambio, de transformación, y que invite a otros a continuar en la tarea. Eso, gracias. Muchas gracias, Julián. sí Está Fernanda. Damos una... Ah, perdón, no, no, claro, sí, sí, no, digo, una o dos palabras más que puede ser la tuya, que perdón que con el cubrebocas no te identifico, Elea, perdón, Elea, es que te conozco, pero yo sabía que tenías un... Es que pero conocía, bueno, con el cubrebocas pero... no te identifica, disculpa. Vamos, perdón, vamos con Elea, con Fernanda y cerramos al menos como una primera ronda, porque con Laura estuvimos sistematizando algunas cosas de las que fueron diciendo, así que Elea, Fernanda, y cerramos esta primera ronda de intervenciones. Perdón, Elea. Muchas gracias, Pablo. Eh, yo creo que es que es un gran momento. Se ha dado un paso gigante en el día de hoy con, con este documento, con propuestas muy concretas y, y, bueno, y construidas a partir de un esfuerzo colectivo que vosotros subrayáis y que creo que es muy importante porque de alguna manera refleja los consensos que hay en la, en la comunidad. Es un foro latinoamericano, pero desde ya digo que son problemas compartidos, como hemos ido hablando desde el primer momento de FOLEC eh, ...incorporando el punto de vista eh, de España. Y eh, para mí, que personalmente he participado desde, desde el principio... ...en las reuniones, en los debates, en, en la generación de los documentos... Que, ...que se han ido construyendo, pues sí que me gustaría hacer una, una consideración... ...sobre el punto 5, precisamente, ya que se ha tocado... ...no pensaba entrar en detalles, pero ya que se ha mencionado... ...quisiera entrar porque hay una, hay una cuestión crítica... Se habla, en el caso de los libros y los capítulos de libros, de, de reconocer aquellos que informen sobre el proceso de revisión de pares. Eso en el plano teórico está bien y todos, desde el punto de vista académico-científico, lo podemos aceptar. Eh, creemos, podemos tener el consenso de que esa debe ser la medida a adoptar, pero eh, le falta conexión con la realidad. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo digo? Llevamos, eh, bueno, en el grupo en, en España 12 años trabajando sobre evaluación de libros, de editoriales y de colecciones. Llevamos tres años elaborando la cartografía de la edición académica iberoamericana y para empezar, en el caso latinoamericano, no existía y no teníamos identificadas ni siquiera las editoriales que estaban publicando el libro académico. Conocemos algunas, conocemos las universitarias, conocemos algunas comerciales, pero no conocemos la totalidad de, quienes está, de, de, de las editoriales que están produciendo el libro académico y muchísimo menos la caracterización de los sectores editoriales y muchísimo menos sus prácticas editoriales. Ya sabemos por el caso de España que son contadas, contadas puedo decir que de un núcleo de 360 editoriales académicas puede haber cinco de las privadas que digan algo, algo genérico sobre sus procesos de selección de originales, y estamos pidiendo en la declaración esa exigencia que sabemos que no vamos a poder cumplir porque ni siquiera sabemos ni tenemos terminada la, la cartografía. Entonces, eh, creo que es muy importante también por respeto a la industria editorial, la industria entendida, no en el sentido eh, comercial, sino a todos aquellos que producen libro académico y, y por respeto a la propia academia que está publicando en libros académicos, que, que veamos, que atendamos a su contexto, que atendamos a las informaciones reales que hay antes de, de exigir eso, porque es posible que no lo podamos cumplir, que estemos viviendo algo que no podamos cumplir. Simplemente es un detalle metodológico, pero creo que tiene, que tiene peso en la declaración. Gracias y, y enhorabuena de verdad a todo el equipo de, de FOLEC porque habéis hecho un un trabajo magnífico y habéis generado unos documentos que tienen un, un valor eh, tremendo, es un paso adelante gigante. Muchas gracias. Gracias. Vamos entonces con Fernanda Weigel. Muchas gracias. Y, y cerramos esta primera ronda. Gracias. No sabía si podía intervenir porque no me acordaba si era el comité ejecutivo, o con quién estaba, viste, me ha perdido. Pero bueno, ahora que hablo de Lea me siento... No, aprovechando que he tenido efectivamente una intervención en, en, en la hechura de la declaración junto a Laura, Domi a todo el equipo. En el punto 5, este que Nicolás mencionaba, claro, al principio en realidad teníamos pensado esto, que probablemente sea una buena forma si, si volvemos ahí. Que era eh, la idea de poner, así como índices nacionales de revistas de calidad para contrarrestar las limitaciones de Web of Science y Scopus. El tema es que con Domi venimos discutiendo desde el que comenzamos en Folec una cuestión que es real. No es que. Y, y bueno, y con Ismael también hemos creo compartido eso, eh, Gabriel Vélez Cuartas también, que es eh, ¿son los indicadores de publicación el problema o es el factor de impacto como tal? Eh, para hacer un poco más política la cosa, el enemigo es el factor de impacto. No es que cualquier indicador de publicación deba ser eh, eliminado cuando, o Web of Science y Scopus, porque además en nuestros países, en América Latina, las ciencias sociales también publican ahí. No podemos negar que existen revistas de calidad también ahí, además de las predatorias y además de las que son de la industria del prestigio, pero también hay revistas de calidad. Entonces, eh, la modificación tuvo que ver con eso, con no eh, considerar que ese es el enemigo y directamente no se puede, lo que recomendamos es no publicar ahí. Ahora, me parece que volver a la redacción original puede eh, responder a la inquietud ahí de Nicolás. Y respecto de lo de Lea, la propuesta que Domi viene haciendo y que para mí tiene resultado... Eh, no es tanto que, es cierto que no tenemos un indexador, un, algo omnicomprensivo que nos diga, este libro lo buscamos y sabemos si tiene o no tiene las características como, eh, querida Saray, la Tindex nos ofrece, por ejemplo, con las características de las revistas. Pero lo que se está proponiendo, y Claxo ha avanzado muchísimo en eso, es que el propio libro que el evaluador o la evaluadora va a tener cuando lo tiene que observar leer, figure eh, esta condición. Simplemente en ese punto creo que sí se ha avanzado un poquito, pero eh, es un porcentaje, cierto, un porcentaje pequeño todavía. Hola, ¿qué tal? Eh, Judith Neidorf, de, de la Uva. Eh, bueno, muchas felicitaciones, este trabajo es eh, excelente, necesario y forma parte de un documento que tiene que estar siempre abierto, enriqueciéndose y transformándose. Eh, me gustaría decir eh, algo mínimo, yo sé que en el punto 11 cuando se refiere a la perspectiva de género se está hablando más que de las mujeres pero quizá si, si no fuera disruptivo en, el, en, en, en, en, en la semántica, este, hacer referencia también a, a, a, las, a las diversidades, ¿no? a las disidencias, a la LGBT y e, quizá también se pudiera hacer. ¿no? Hay varios estudios nuevos que están haciendo referencia a las discriminaciones de los grupos trans y otros, eh, y me parece que ya que vamos a hacer una declaración en 2022, sería por ahí este, pertinente eh, agregarlo. ¿Iba a decirle alguna otra cosa más? Pero me olvidé. De Judith. Entonces, Laura, si vos crees yo anoté unos puntitos, pero prefiero que vos inicies con la sistematización. Ah, se olvidó Judith de algo y ahora dice que le va a decir. Perdón, no, perdón, no, ¿Me acordé? ¿Me acordé? Eh, ya sé. Eh, es que también me cansé. Eh, en relación justamente con lo que planteaba Elea, que mucho gusto ahora oíramos conocernos personalmente, eh, en relación con los libros y capítulos de libro, también es una tendencia muy importante que se está tratando de incentivar, que es el apoyo particularmente deliberado a las editoriales universitarias por sobre... ¿No? Entonces, quizá esa palabra de editoriales universitarias, si se pudiera agregar, además de la revisión por pares, quizá también sería enriquecedor. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias por todos los aportes, los comentarios. El punto 5 que, que fue... Eh, el que tuvo más contribuciones, vuelvo sobre eso, acuerdo con Fernanda y la primera versión que iba más por eh, contrarrestar y se nos pasó. Y también pensarlo como vías alternativas a, era en un momento también la opción a WOS y Scopus. Eh, pero bueno, lo cierto es que también tenemos que trabajar en cubrir, digamos, todo ese espectro de indicadores de publicación. Por eso estaba expresado así pero creo que podemos dejarlo de esa manera. Eh, con respecto a los libros, tenemos mucho trabajo por hacer, hoy te vamos a escuchar eh, para digamos eh, pensar en torno a esas cuestiones, pero efectivamente, Claxo en sus propios libros comenzó, en sus propios libros de acceso abierto, a detallar el proceso de evaluación y poner una licencia eh, abierta, no comercial, eh, en todas sus publicaciones. ¿no? Entonces fue como... La idea de la declaración, hay un trabajo enorme por hacer, eh, diría hasta de, pe de pedagogización eh, en torno a, a esta cuestión y su incorporación en la, en la evaluación editorial, pero la idea es que sea como un horizonte, es verdad que no es una práctica ya efectiva, pero que sea un punto de llegada a partir de la declaración, por lo menos esta base mínima de eh, que todos los libros detallen el proceso de evaluación y que tengan una licencia Creative Commons abierta, ¿no? para que estén en acceso abierto y para que puedan después ser recuperados por indicadores de evaluación. Así que es como quizás podríamos reformular algo del horizonte eh, como una expectativa con un punto de llegada que hay que construir a partir de eh, esta declaración. Después, eh, lo que decía Julián del extractivismo cognitivo, hay algo en el punto 7 que creo que quizás podemos eh, reforzar un poquito más, ¿no? cuando se habla de los diálogos de saberes, la coproducción de conocimiento con autonomía y autodeterminación, creo que quizás ahí podemos darle eh, una incorporación de, de, de todo el tema que Claxo a través de las redes viene trabajando muchísimo, que es sobre el extractivismo cognitivo eh, y que los procesos de ciencia abierta, digamos, no vulneren eh, justamente el, el uso o la apropiación del conocimiento de las comunidades, algo que vienen trabajando también muy bien quienes participaron de la declaración de la recomendación como Fernanda de Ciencia Abierta y ahora en la implementación es uno de los puntos claves que sale a nivel internacional y la voz latinoamericana en esto tiene mucho para decir. Así que ahí le vamos a dar un ajuste, me parece buena la, la sugerencia. Eh, y bueno, creo que más o menos, ah, eh, Judith, todo lo que dijiste, Naidorf, eh, lo de La diversidad de incorporarlo al punto 11 me parece muy bueno y de no plantearlo tan binariamente, así que excelente. Y algo de la industria editorial, de nuevo en el punto 5, que vamos a, va a ser el que más vamos a revisar, eh, también está apuntado. Y bueno, la, la epopeya, eh, no sé, eso te lo dejo a vos, Pablo. No, no. A ver, bueno... Sin duda que, que está bueno estos aportes como para como para seguirlos trabajando. Esta es una declaración de principios y de propuestas que se echan a dar y que sin duda será reconfigurada y que vuelvo a decir, esperamos trabajarla como lo venimos haciendo con los sistemas científicos nacionales, con la comunidad de investigadoras y e investigadores, y por supuesto con la comunidad en general, porque si pensamos en una ciencia abierta, en una ciencia pública, por supuesto que esto no, no puede quedar solo en manos de la comunidad científica si es que existe tanto o eh, tal, tal cosa, o al menos como, aspira, como aspiración a que seamos una comunidad. Solamente un comentario en lo que decía Martín, pero no solo porque lo decía Martín, si, eh, en esto de las ciencias sociales o las humanidades y las artes, y no sé, las, las otras ciencias, porque no sé si exactas, naturales, duras, biomédicas, biofísicas, tienen 50 nombres, eh, pero digo, sin duda que... que que creo que está muy bueno y es muy importante situarse desde una singularidad, ¿no? O sea, digamos, reivindicar una especificidad de nuestros campos científicos, porque no es recíproco, digamos, ¿no? Porque nosotros, tenemos, porque nosotros digamos, recibimos todos los formularios de evaluación, todos los eh, digamos, indexadores, todos los indicadores, todos están pensados más para las ciencias eh, eso, duras, exactas, naturales, biofísicas, biomédicas, como se las quiera llamar, y no para lo que hacemos nosotros. En eso coincido 100%. Pero también el FOLEC inicia un diálogo con otras ciencias, ¿no? porque también esto que muchas veces se dice hablo lo que ustedes dicen, ¿no? Bueno, a mí me lo dicen poquito. Yo me imagino que a Fernanda o a Laura o a ti, Martín, o a vos Martín o a, no sé, a Eduardo, a Suárez a y a mucha gente, bueno, digamos, en Lea le dicen, está buenísimo lo que ustedes dicen, pero esto no es un problema de los biólogos. O sea, están chochos los físicos con la evaluación que tienen. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Perdón que lo diga así tantas veces. El mainstream físico quiere hacernos creer que es un problema nuestro. Pero si vos hablas con los físicos uno a uno, con los biólogos uno a uno, con los químicos uno a uno, con los biomédicos uno uno, con los geofísicos uno uno, tampoco les gusta este, este modo de evaluación. Y salvo los que trabajan para Singenta, que ni les importa esta evaluación, para Singenta como un ejemplo, o X, todos dicen y bueno, es lo que hay como esa ciencia suele ser un poco más verticalista, y bueno, mi jefe de, digamos, de, digamos, de, digamos laboratorio me dice esto, ¿y yo qué voy a hacer? Es mi jefe de laboratorio, digamos, no, no puedo hacer demasiado. Pero hay que también hacer un trabajo ahí molecular, bien, digamos, eh, eh, eh, bien capilar, ¿sí? Para poder trabajar con ellos, para... para Digamos, aliarnos, porque yo no creo que a nadie le encanten los sistemas de evaluación cuantitativos, tecnocráticos que imperan. Entonces, digo, es un discurso del mainstream, porque a mí me lo dicen, seguramente vos también, Pablo, esto todo bien, pero cuando vamos a conocer, no, están todos chochos, sí, todos chochos. Con, perdón, aunque sean hermosos, los directores que votamos, anda a la comunidad de los físicos, no, no están todos chochos. Están todos chochos, el mainstream de esa ciencia, como también están chochos, Chocho, no sé si se dice en México, ¿cómo se dice? Como muy contentos. Chocho no es que están viejos, ¿eh? claro, porque a veces se dice viejos. Están súper alegres, súper contentos, súper extasiados. Los mainstream también en nuestras ciencias. Cuando uno dice incorporar la extensión o la transferencia a la evaluación, y eso nos ha pasado a todos, te ven como un poco serio. Ah, vos porque no querés publicar, entonces querés que te reconozcan otras cositas para hacer artilugios y entonces... Y eso nos lo dicen a nosotros, el mainstream de nuestras ciencias, no el mainstream de los físicos o de los biólogos o de los químicos. Con esto no es para... No pero digo, entonces está bueno animarnos. Yo los que me conocen saben que soy un poco vehemente cuando hablo, pero, pero tiene que ver con animarnos a eso, porque si no reproducimos un discurso y pensamos que es un problema de campo científico. Y aparte hoy, cuando la ciencia está más avanzando hacia organizarse en problemas, y no en campos disciplinares, o sea, los, y los problemas ambientales, de, de quién son, de los antropólogos, de los sociólogos, de los geofísicos, de los biólogos, no se sabe muy bien de quién son, o de los historiadores inclusive. O los problemas de género. Entonces, si, si vamos a organizar la ciencia en problemas, estas fronteras también se borran y son mucho más reversibles, son mucho más difusas. Perdón que hablé tanto, pero porque fue un tema muy tratado los que están desde digamos, el inicio, de qué hacemos algo solo para nuestros campos científicos o algo que interpele a los otros. Intentamos interpelar, quizás no nos va muy bien y nos miran como a loquitos, pero, pero intentamos interpelar a todos los campos y a todas las ciencias. Perdón si fue un poquito extenso, pero tiene que ver también con la épica que decía Isabel. No con mi épica, digo, tiene que ver con esto de animarnos a interpelar y a producir transformaciones. Nada más. Hola, hola. Eh, bueno, no, yo estoy de acuerdo. Eh, está claro que la declaración de Dora no surge de las ciencias sociales, para empezar. Eh, ahora, eh, en nuestras comisiones, en los diversos organismos y demás, eh, algunos de los puntos a los que nos estamos refiriendo en la declaración, eh, bueno, están fuera de, de sus horizontes de posibilidades. Eh, recientemente estábamos hablando con evaluadores de una comisión de física y astronomía eh, que proponen la obligatoriedad de la presentación de los proyectos en inglés para poder eh, conseguir evaluadores internacionales, porque en realidad esas comunidades en Argentina son pequeñas y necesitan salir a buscar evaluadores. Y nosotros estamos proponiendo el multi, multilingüismo y, y, y el apoyo al español como, como lengua de difusión de la ciencia o al portugués y demás. Entonces hay muchas complejidades. Yo creo que eh, vamos hacia... Eh, un, una, un cuestionamiento general de la evaluación científica pero me parece estratégico que empecemos por casa, que empecemos por nuestras disciplinas donde vamos a poder discutir más claramente eh, y entendiendo que algunas comunidades científicas muy internacionalizadas más internacionalizadas que las nuestras eh, tienen un esquema de evaluación muy pautado con esas normas internacionalizadas gracias Sí, no, yo quisiera reiterar eh, pues la voz de felicitación por la fuerza ética, política que tiene eh, la declaración. Eh, hay, hay un tema eh, muy ligado y es eh, los, los sistemas de aseguramiento de la calidad. ¿no? Eh, y digamos que la, la evaluación tiene fuerza, tiene, tiene fuerza performativa. Si uno mira los sistemas de aseguramiento en América Latina, eh, de hace 20 años hacia acá, empezaron a pedir, por ejemplo, que las universidades debían subir el número de doctores para potenciar la investigación, que debían mejorar los índices de retención estudiantil, y eso tuvo efectos, porque los sistemas de aseguramiento acreditaron programas, ¿sí? y, y, y digamos, eso insisto, tiene fuerza performativa. Sería interesante que la declaración pudiera decirlo de alguna manera, en algunos de los puntos, invitar a estos sistemas que incorporen indicadores que revisen el tema de ciencia abierta, que estimulen el trabajo colaborativo, que, eh, re, que validen la apropiación social del conocimiento. Si los sistemas de aseguramiento de la calidad, si las acreditaciones incorporan, como lo hace Sileu, que digamos que es una forma colaborativa, democrática, de pensar la autoevaluación institucional y de programas, eso puede tener también unos efectos eh, que, que, que, le, que, le den, que le den fuerza, que le den… ¿sí? Eh, que, que incorporen en, la, en las políticas institucionales todos estos estos elementos que, insisto, tienen una fuerza ética y política eh, muy importante. Eh, era eso, pues, como una sugerencia que quede, ojalá, explícito en, en algún punto de la declaración. Ah, hay una palabra más y vamos cerrando. Gracias, Milton. Gracias. Bueno, también en uno las felicitaciones. Nosotros eh, somos como nuevos en en Claxo y estamos como impresionados y yo quisiera comentar que eh, de entrada, bueno, yo encuentro que la información histórica de la producción de conocimientos está ausente, a lo mejor no tenía por qué estarlo, no se le ha dedicado tiempo, pero antes de que existieran los índices, eh, Web of Science, ya existía en siglo XIX el índice de la Royal Society y que era exactamente igual, de excluyente de la producción de los conocimientos en español y de América Latina. Eh, y entonces cuando queremos hacer historia de la ciencia y queremos utilizar las teorías, los métodos, los conceptos, encontramos que son conceptos construidos completamente, Si el concepto de cita, que ahora se considera como cita, era un concepto que tenía que ver, era un concepto, concepto retórico de los textos y tenía, tenía que ver con otro aspecto que no era el impacto. Eh, entonces, en, en ese sentido, eh, creo que convendría… Eh, plantearse temas que tenemos ya unos 12 años construyendo un atlas histórico de la ciencia en México, donde eh, temas como la formación del texto científico en los países de América Latina eh, nos está dando muchos elementos, como después a partir de ahí empezar a preguntarnos por esta, esta ruta que tomaron estos conceptos del factor de impacto, etcétera, etcétera. Pero creo que muchas de las explicaciones también se pueden encontrar en estos estudios históricos de la ciencia a nivel de nuestros países. Gracias. Gracias, eh, Daniel Bisuete de Ecuador. Eh, mu muchas felicitaciones por el, por, el, por el documento, me parece importantísimo el, el avance. Yo, Estoy de acuerdo con lo que decía el, el colega de, de, acá, de, de, de Estelera de, de abajo, me parece que es importante remarcar que el modo de que esta política regional, visto instrumentalmente de alguna forma, pueda hacer carne, está mucho en los, en los sistemas de evaluación. ¿no? Eh, justo venía de una mesa donde se discutían los sistemas de cómo la ciencia y la política se eh, tejen estas relaciones de incidencia y demás. Y esperé al final para pedir la palabra, porque Pablo también había preguntado quizás hojas de ruta. Yo recordaba que me parece que la primera declaración de Claxo sobre el tema fue en 2015 en Medellín, ¿no es cierto? Eh, a mí me parece que la siguiente debería apuntar también al tema de los datos, como decía el colega también de, que está a mi derecha en estilera. Eh, en el sentido no solo del extractivismo de datos, sino de la apertura de datos, que es una tendencia que está con mucha fuerza, de hecho… Eh, y también de, de alguna forma lo que decía una de las, de las compañeras de, eh, afrofeministas que decía, hay, mucha informa, hay, hay, hay un silenciamiento estadístico de un montón de problemas sociales, ¿no es cierto? Y como cientistas sociales, digamos, ahí hay, hay una de las explicaciones, aunque no la única, de por qué hay temas abandonados. En ese sentido, me, me parece importante plantear que como hoja de ruta hacia adelante, se aborda el tema de los datos, del extractivismo, la apertura de datos y los no datos o la ausencia de datos para problemas sociales. Eso nada más, gracias. Bueno, si cerramos, última, última. Este sigue, ¿no? bueno muy buenas tardes para todos. Primero, felicitaciones porque esto es un gran avance, yo creo que hay retos de hojas de ruta principalmente. ¿no? Eh, y siguiendo la línea de Milton y el compañero que acaba de hablar, es el reto que tenemos por delante es cómo las políticas y los sistemas nacionales de ciencia y tecnología pueden diversificar los indicadores existentes y las metodologías, porque finalmente si los sistemas de información al interior de, las, de los países no cambian, no van a cambiar las instituciones y no van a cambiar las, las estructuras que tenemos para medir a los investigadores eh, actualmente. Eh, lo otro es que creo que hay, hay que pensar en una gobernanza de políticas de sistemas de información en la región que nos permita generar interoperabilidad y que nos permita generar visibilidad para la información que tenemos, pero también análisis métricos y otras estadísticas que sean de lo local y de lo regional, eh, pensar en la gobernanza en, en términos de políticas, de mecanismos de evaluación de la región… Eh, que permitan unirnos, eh, no solamente en lo que piensa cada país, sino también como región, eh, en pensar las estructuras que queremos manejar. Muchas gracias. Bueno, eh, les agradecemos estos últimos comentarios. Eh, sobre el tema de, en primer lugar sobre el tema del aseguramiento de la calidad, eh, creo, creemos que estos eh, digamos, principios obviamente nutren eh, las formas de, de evaluación de los sistemas, pero ahí hay una realidad bien diversa y compleja, eh, y de hecho hay uno de los documentos de, del FOLEC que, que trabaja digamos sobre sobre cómo son en cada uno de los sistemas de evaluación ponderadas las publicaciones y hay una heterogeneidad eh, muy grande, incluso un cuestionamiento hasta desde algunas posiciones a su propia existencia. Entonces es muy amplio eh, en América Latina digamos el posicionamiento frente a, a, a los sistemas de aseguramiento de, de la calidad, pero creemos que todos los principios digamos que están en la declaración en buena medida apuntan a que en esa heterogeneidad de sistemas se puedan digamos implementar algunas de las reformas, ¿no? Pero creo que es un capítulo en sí mismo que deberíamos trabajar a futuro en el FOLEC, porque es esto, muy heterogéneo, y tiene distintos matices y cuestionamientos por país. Eh, pero sin duda es un punto importante para, para unir a la discusión y enlazar, digamos, con, con la propuesta de, del FOLEC en, en sintonía con la del CILEU. Eh, por último, lo del de, eh, eh, tema del extractivismo, dijimos que lo, lo vamos a incorporar. Todo el tema de la cuestión de datos en ciencia abierta es un tema en sí mismo, hay una declaración regional de 2018 sobre ciencia abierta que. Eh, trata, digamos, de manera general este tema, pero es también lo tomamos como un tema de agenda para el futuro. Y nuevamente sabemos que la preocupación es el codiseño de políticas, la implementación, las metodologías. A eso vamos, pero eh, esta es una declaración de principios. Eh, es como es la ruta, la hoja de ruta por venir eh, en el trabajo de Folec y para la que contamos con todas y todos ustedes que justamente trabajan en estudios de caso. Eh, como ustedes mismos presentaron, en reformas institucionales específicas y poder visibilizarlas en un reservorio de experiencias institucionales de reforma del FOLEC de aquí en adelante. Así que sin duda sabemos que ese es el punto crítico y sobre lo que tenemos que trabajar a futuro. Así que bueno, eh, lo último es que esta declaración con los comentarios que hicieron hoy la vamos a reformular la vamos a volver a subir a la que está actualmente en la página de, del FOLEC, eh, porque allí hay un sistema que permite generar adhesiones institucionales y o eh, de investigadoras e investigadores, o sea, más a nivel de personal o de trayectorias, y entonces se las vamos a estar compartiendo por mail para que si gustan, esperemos que sí, puedan difundirla, puedan adherir, eh, y avanzar en este paso de, eh, de una agenda común y de una declaración común en América Latina desde el FOLEC, que es este documento nutrido con sus aportes que vamos a ir subiendo. Así que de mi parte muchas gracias, te doy Pablo la palabra. No, simplemente cerrar... Eh... Justamente como decía Laura, vamos a incorporar estos aportes, sobre todo los que fueron como más puntuales y que vamos a poder enriquecer esta, esta digamos, declaración, la vamos a circular muy en breve, ojalá para lograr que todos y todas las y los que están aquí sean multiplicadores de esta declaración, que sin duda se suma a un acumulado de otras, pero que intentamos que avance, que dé un paso más hacia las propuestas concretas que permitan transformar las prácticas también cotidianas en los, sistemas de, en los sistemas y en los procesos de evaluación científica. Y sin duda seguiremos trabajando, digamos, eh, sobre estos principios con los sistemas científicos, con las y los investigadores, con los investigadores, con la digamos, comunidad en general, con diversos espacios internacionales, regionales y nacionales, y eh, digamos justamente trabajando también, no solo en la invitación, como decían antes, como decía Isabel, por ejemplo, a que los propios investigadores seamos los que nos hagamos carne de esta digamos transformación, que creo que lo estamos logrando lentamente, pero quizás lo estamos logrando, sino también intervenir en los propios sistemas nacionales justamente con esto. Sí, sí. Eh, así que muchas gracias a todas y a todos. Eh, con esto cerramos esta primera, digamos, esta segunda jornada, quiero decir, pero esta mañana por la tarde. Eh, Laura sigue, ¿a qué hora? A las 2.30, sí, o sea, dentro de una hora, si es un poquito más tarde, eh, continuamos aquí mismo, ¿verdad? Y los que, los que estamos, digamos, proponiendo, o sea, el foro FOLEC continúa, estamos cerrando esta parte de la mañana con esta declaración. Pedimos quizás un aplauso, pero antes también una foto grupal, si les parece, así que no sé si nos ponemos todos contra allá o todos contra aquí, pero para sacar una foto grupal a donde todos eh, podamos estar aquí representando y haciéndonos carne de esta declaración. Muchas gracias.